¡Guau! Wow, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. ¡Bim, bim, bim, bim! ¡Toma, manzana! ¡Manzana y cebolletas! ¡A ver! manzanas manzanas pero pues... tú por uno y por otro, otra esto está guapo, guapo, ay, oh no, socorro, me, me han matado, matado. que me han matado, me he quitado, quizás, oh Dios, tío, oh Dios. Hay que... oh Dios, mira Sergio, una cosa, aquellos, aquellos montones que hay ahí, hay que, ahí, derribarlos, ven, ¿eh? conseguimos puntos, si, sí, yo ya lo sé, eso, Oh, este juego lo jugaba yo. No hace años, Sergio, que jugaba yo este juego? Jolín, tío, eh, Game Over. No, Jorobe. Este, este, juego es chulo, ¿eh? Sí. Twimmy, vamos allá. Esto mola, esto sí que mola. ¿Por qué te gusta? Es porque está guapísimo, tío. Vamos. Es que esto me trae muchos recuerdos, Sergio. Ah. 10 manzanas Así consigo, consigo puntos Eh, dame eso Anda oh, oh. Una. una manzana, una manzana de puntos ¡Venga! Necesito eso ah. Oh no, oh no, oh no Dale caña, dale caña a mí me gusta más mi personaje que el tuyo pero si son iguales <risa> para, te he quitado todo Te me has quitado todo <risa> ah, me ¡Manda! manzana ¿Esa cebollata has visto que nos podemos unir? es verdad era un aquí ay Chupi, chupi Chupi, guay Está es brutal, tío ¡Ay, qué! ¡Uy, eh... necesito vida! ¡Ay, me mando! Oh, ¡No! ¡Me no. han dado parfelo, para el pelo! ¡No, yo ya me mueve, tío! ¡Vale, oh, okay, a ¡Ay, jefe! ¡El jefe, colega! el jefe! ¡Esto es lo máximo, tío! ¡Vamos! Pone a ¡Ah! ¡Ah! ¡El jefe me ha matado! ¡No! ¡Jefe no, malo! No. ¡Jefe malo! ¡Caca! ¡Eres caca! ¡Wow! Dios, te ha matado. Otra vez. Venga, otra. Pronto, perrito, piloto, vámonos ¿Tú, tú, tú, tú? ¡Fusión! ¡Vamos, únete, ¿Tú? únete! ¿Tú? únete, ¿Tú? únete al, ¡Al club! ¡Al club de los tíos! ¡Oh, chaval! ¡Uy, oh, chaval! ¡Ay! ¡Bien! ¡Penora, penora! ¡Toma, toma, toma! toma ¿Cómo está? Chaval, no, no, chaval ¿por qué será que tu personaje me recuerda a Doraemon? Y el tuyo a Shizuka ¿Qué tal, chiquillo? ¿A Shizuka? Sí No, no, sé qué pues es que sí. Bien, ¡Bien! Tú eres. Obraso. Abreso. Alberzo. Alberzo. Princesas. Princess. Oh no, Princess, Princess. Princes, princess, princess, princess. Mira, ¡Cuanta más campana. Más dispara. Venga, vamos. No, tío. Ay, no. Cógelo, ¡Venga! ¡Bien! eso son vidas. ¿Qué son esas cosas? Son vidas. Creo que es para salud, me parece, cuando te plan. Otra vez, tío. ¿Me mata? Sí. Otra vez. Bueno, a ver qué hago yo con este. Me duele el dedo de. ¡Ay! Toto, Vamos que el sonido es también brutal, eh! ¡Ah! ¡No! toma, toma, toma, toma, toma! toma toma toma toma ¡Coge eso! ¡Uf! ¡Chiquicho! ¡Madre, madre! ¡Toma! CHOCA tío. ¡Ah! ¡Me lo he cargado! ¡Bien! ¡Uh -huh! wow Pero voy yo a jorito. Me la acabas de quitar. Bueno, jugamos este y ya está, ¿vale? Venga. Vale. Tito, oh, tito, papi. Tito, tito, tito. Venga, campanita, campanita. Bien, bien, bien. Un let's go, un let's go. let's go. Ostras, let's ya. Go. Let's go. Oh, ¡Campanitas! Señoras sí, campanitas. No vean me estoy matando un montón de veces. Porque para este juego hay que hacer... Total. Totalmente bueno. No, no, no, no. ¡Ah! ¡Campanita! ¿En dónde se ven las vidas? donde se ven las vidas. ¡So juro, so juro! Bien. En serio, tío. Un momento. ¿Qué has hecho? ¿Otra vez? Sí. Esto es trampa total, ¿eh? <risa> <risa> es que no todo quiero todo? quedarme así. Para ti para mí? No, solo para mí. Corre. Yo no me he muerto. ¿Será? O sea las encuentro yo y, y me las quita, eh. Qué asco, jodido. Yo me encargo de buscarlas y, y él me las quita. Corre, ¿Vale? No, no, no. ¡Ay! ¡Geloma! ¡Wow! La música, la música de emoción Ya me muerto Sí, tío, no, me... Venga, este ya está, Sergio, venga. Vamos. Está tío, ya está? Sí. Vale. Vamos, prepárate. Campanita para No, no, no, no, no, no. Para, papá No, no, no. tal! ¡Qué, qué pierdo mi vida? No, ¡Qué No, tío tío arriba quitándomelo todo? Belén, me ayudan para la salud A que estamos capaces de llegar los dos juntos al jefe, ¿serio? Ay, no. creo que no, ¿eh? ¡Corre, corre! ¡Eso para mí! Ay, ¿quién? Será... será pedazo de... Es una trampuchería como... un piano. Monstruos. Toma. Por ¡Ah! Ta ta ta ta ta el jefe, the boss, the la, boss, la, oh la, my god, the boss, the boss. Venga, venga, venga, venga, venga, vamos desde de cañita, cañita de la buena. Venga, ah. uno por un lado, otro por el otro, nos juntamos. ¿Cómo os prefieren? Mira, si nos juntamos. corre Oh oh. Yo en venga, serio. Venga, venga, que esto es épico, esto es épico. <ríe> <ríe> venga, esto tuyo, vamos a ver eso ¡No! toma choque tío! ahí va los, los platitos los de... platitos ¿has visto los platitos? Sí, aquí están las campanas de Belén estos son platitos platitos antes no aparecía tú no sabías y estos vatos de cocina tío corre corre ¡Corre, tío tenedores. Aquí también hay un jefe. ¡Jolín! No, Game Over. Ya estoy en Game Over. Oh. ¿Y qué lo hacemos? Te compramos o te vendemos, a ver. Ah. ¡Oh! Game Over. Ha molado, ha molado. Este juego ha molado. Este juego sí que ha molado. Esto. Pues chicos. Muy bien. Si os ha gustado este vídeo, dale a like. mucho muchos like, mucho. Y suscribiros a mi canal. Oh, oh, oh, oh.